Qué onda Todo bien pa Soy chifluida Así que no me pueden cagar Nadie a piña ¿Me escucharon? Mira mi skin Guarda Bueno Vamos a hacer una partida De Skywars A ver acá Tiene servidor de Soy cubo Espero que este Esta vez ande fluido el minecraft a ver. Vamos a bajar el campo de visión Solo para esta parte Para que ande más fluido Mira cómo tengo que andar Ahí Ahí, listo. Bueno, vamos a jugar una partida de Skywars. Que me toque espada, por favor. Bueno, vemos, vamos, vamos. vamos. Esto me sirve, me sirve, me sirve. No, le dé un... Soy re pendejo yo también, vos. No me mandes esa partida. Ay, por eso veo digo hey, Skywards. Bueno, vamos a jugar una partida de Bedward Ah bueno, qué bien que anda. Está bien, bien, bien. ¡Oh, Chifruit! ¡Chifruit! ¡Al Chifruit! ¡El Chifruit de Gol! Si alguien sabe sacar esto, lo de ahí, viste, cuando me muevo, aparecen letras y números, todo eso, eso del CM Pack el cliente ese si alguien sabe me lo puede decir en los comentarios por favor que yo no sé configurar esto ¿Por qué mierda se buguea cuando camino? ¡Ay, Dios! No sé no Ah, tiran madura de hierro El cagón Te recibió ¡Ah! Encima tiene espada de piedra este puto. ¡Qué puto! Ahora voy a comprar todo. Oh, ¿Por qué se tilda cuando camino? No puedo caminar bien. Tengo que saltar para que se buguee. No, no, no, no, no, no sé. ¿Qué mierda le pasa al Minecraft? ¿Qué? No, no es sé. Hace falsos movimientos, no sé qué onda. Se me rompa la cama, ya fue. Ah, qué mar. Dios mío, casi. Por favor, solucionar, el coso de correr. Quiero correr. Se puede... Le doy al control y no corre, no entiendo qué funda. Me cago el puente Tiene Firewall, guacho <ríe> qué buen Firewall ya No, me la puede Si, sí, dale ya Ay, Dios, no No se puede jugar bueno, chao gente. Me voy a la mierda porque la compu anda mal. Espero que haya gustado el y que se guarde. Porque estoy grabando, estoy grabando siempre videos y nunca se guarda. Chao. Para enviar. ¿Qué es esto? Ni idea.